Buenas mis chicos del tanque juega En el día de hoy Vamos a estar jugando GTA San Andreas eh, Porque Ayer había Ayer pensé que quería hacer una transmisión Pero como yo no sé compartir pantalla ahí En transmisiones En vivo Entonces no quise compartir Entonces vamos a ver Ah hablando de o oh, Ese short Que subí Estuvo buenísimo. Está todavía buenísimo. Estamos 58, viste. Estoy esperando que llegue a, lo, a los 100. Somos 7 suscriptores. Eso me, me, me da felicidad. Porque nunca he llegado a 7 suscriptores. Ni en una cuenta, ni en una, ni en una... Pero gracias a Dios tengo esos 7. Estoy esperando a los 3 para cumplir el blog que dije. Así que... Mis chicos, ahora sí vamos a empezar este video. La vez pasada hice el jugando GTA San Andrés. Esta vez vamos a hacer también. Lo... Vamos a ver que nos maten dos veces. Esa vez que nos mataron una vez, se acabó el video. Esta vez vamos a hacer a las dos veces. Así que atentos al vídeo. Ah, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue el blog o una transmisión, un video cuando yo suba. Así que no se despeguen del video. Y véanlo hasta el final. It's great man, hey, right on. <laughs> F for CJ. Ah, otra cosa que se me olvidó. Acá arriba donde siempre sale el, La tarjeta, allá va. Un darle allí. Que ahí va a ver el video de reaccionando... A lo infinito. Para los que no han visto ese video. Y apenas están entrando a este. De todas formas, yo voy a ir al final. Voy a dejar esos, esos dos videos. Ahí en pantalla final. Voy a dejar esos dos... Dos videos. Esos dos videos. Voy a ir de reaccionando el, el, el trailer de Jalo Infinito y voy a dejar el de Counter Trail porque Counter Trail obviamente que fue bueno ese video así que son dos videos que voy a subir acá en la tarjeta acá arriba en la derecha así que no se lo olvide un, un danle clic si quieren verlo ahora véanselo eso a mí no me, no me, no me preocupa Comenzamos, seguimos comenzando, seguimos comenzando este video. Si este video se corta, habrá una segunda parte. F por, Stephoto. Ay, ay, ay. Ay, mi moto, mi moto. Ay, esto está muy bueno, esto aquí, ¿no? Cheap shit looks like it smells like cheap <sighs> shit. God. You wanna get slept, bitch? <laughs> Hi, darling. What's going on? You mother motherfucker. Love, love your... success. <clears throat> okay, I think you can't <clears throat> get any worse for me. Have you ever been a lost terror <clears throat> Yeah, why not? You think this is gonna help your trial? <clears throat> get, out get out of the way, more. <throat> No voy a tirar la agua Watch it. Watch it. You That's got We team of F por CJ.